Hoy con nuestro compañero Roinland, ¿no? que fue que subió a la medida de Genaro, es una situación de posesión de armas. Se le impuso la visita periódica cada 15 días. Eh, los eh, lo días primero, eh, por un espacio de 6 meses. Sí, cada mensual, los días primero y todo bajo control. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió con el arma? No, no, un arma ilegal que la poseía para su seguridad. que Él entiende que por este proceso que estamos padeciendo todos, en el caso de él, él teme por su inseguridad y entendía que eso era una forma de protegerse y que creía que no estaba cometiendo ningún tipo de ilícito, un asunto de ignorancia. Conforme a la norma, como le pasa a cualquier persona en un momento ¿Tiene que esté con así? El arma, no sé, siempre fue hoy. No sé si fue siempre, fue hoy. Hoy que tengo conocimiento de eso. Él dijo al principio que le pusieron una trampa, que alguien se la había dado y que luego eh, dijo que la tenía. Y yo no estaba presente cuando él dijo eso y ni tampoco a mí me lo ha dicho yo siempre como yo he dicho yo a veces me y todos los días me voy a corregir un poquito más porque siempre los periodistas a veces quieren subir rápido y ponen a uno a caer muy bajo porque nura Villorita que me salió en el, en el, tel en el teléfono que a mí me agarró con una pistola y que iba a ser un motor a mí no me agarró nadie con, con pistola arriba ¿Qué fue lo que pasó? nadie me agarró con pistola arriba